¿Sabes cuando pienso en ti? Se me derrumba el corazón porque no estás aquí conmigo. Me duele tanto no tenerte aquí. Y daría lo que fuera porque estés junto a mí. ¿Sabes que te amo y lo... No Estás muy lejos y que no te siento, siento que me muero si yo no te tengo. Pero un día juramos amor eterno, siendo bendecidos por un dios eterno. Te amo demasiado y no quiero perderte, mis días están contados para volver a verte, para empezar de nuevo y hasta la muerte, para ti lo que mi corazón siente. Y daría lo que fuera por bajar. extraño y no puedo negarlo y mi amor es tan sincero como el cielo y daría lo que fuera por bajarte las estrellas del cielo